Hey qué tal chicos, soy Luis Logo Free, bienvenidos a un nuevo video Estoy tratando algo diferente, estoy tratando un live commentary en un juego bastante rápido llamado Titanfall Que a lo mejor ya muchos de ustedes conocen, quizás otros no Y estoy tratando esta nueva sección del juego llamado Logro Desbloqueado En el que básicamente voy a imponer un reto en algún juego o alguna clase de... De tontería que se me ocurra para obtener un logro Un logro que va a ser puesto ya sea por ustedes o por mí Así que el primer logro para empezar en esta, en esta serie estará impuesto en, en Titanfall Así que el primer logro sería no solamente ganar una partida Sino hacerlo en primer lugar Y esto solamente lo vamos a obtener en base a muertes Y, y que estamos eh, jugando deterioro donde nos da la opción de también utilizar nuestro titán Vamos a empezar buscando unas cuantas muertes rápidas Y esto es esto es malo, esto, esto es un principio muy, muy malo uh, Necesito cambiar algún... No, no, ok Acabo de hacer el, el prestigio, significa que todas mis armas acaban de, de regresar a cero eh, Para subir tuviera un segundo nivel Así que ahora mismo no tengo todo desbloqueado como hace unos cuantos días Y está muy lejos, no puedo tenerlo ahí Vamos a ir sobre de él ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, lo por ti. ¿Cómo es que fallé ese golpe? Ok. Uh, como les decía, esta nueva sección va a estar basada en juegos prácticamente de First shooters que son mis favoritos, donde puedo tener más desafíos. Ah, hay alguien ahí. Hay alguien ahí. ¡Eso es! Uno más. Uno menos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Quién más, quién más quién, quién, quién, quién, quién. ¡Fuck! Ok. Tú no te vas a escapar. Ok. Nota personal. No debo priorizar... Y a sobre pilotos. Ok. Ah, intentemos de nuevo. Tengo que salir de aquí primero que nada. ¿El tipo sigue ahí? ¿El tipo sigue ahí? Vamos por él. Ver aquí. Quiero ser tu amigo. Ah, se fue. ¿Se fue? ¿Sí? sí. Sí. Se fue. Anyways. Así que chicos. Si ustedes tienen una idea de un nuevo reto. Pueden dejarlo en los comentarios. Ah, Voy a estar muy contento de escuchar todas sus ideas para un nuevo reto. Y por lo pronto, ya como ya os comenté, eh, por lo pronto vamos perdiendo por una enorme cantidad. Así que tengo que empezar a jugar más. La verdad había dejado Titanfall por un tiempo. Así que ahora mismo lo estoy retomando. Había, había tenido un, una caída muy grande en Overwatch. Hey, ¡Hola! ¿Cómo es que siempre sigo fallando mis golpes? Um, ¿Dónde está ese piloto? Ok, ok, ok. ¿Cómo es posible eso? ¡Yo lo golpeé primero! ¿Quién más? Oh, aquí hay ¿Dónde estás? Eso es lo que me, a veces me frustra jugar en consola La mira es tan lenta ¿Quién está disparando? Un loco Cada vez que te encuentras con un girl Tienes que matarlo de la forma más sádica que puedas oh, ¿Hola? ¿Sigues ahí? ¿Dónde está...? Eso es. Ok, ya tenemos la Smart Pistol activada. Solamente por si acaso alguien me quiere seguir. Ve a alguien más aquí. Pude verlo en el mismo mapa. Ve alguien más. Ok, creo que eso es todo. Larguémonos de aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, ¿qué fue? Ok, ese es mi compañero. ¿Dónde? ¡Uh! ¡Ah! ¡Soy tan malo! De nuevo, Deshazte de estos motherfuckers en, de la forma más sádica que puedas. Y vayamos con la Smart Pistol. Ah, oh, esto es lo que amo de la Smart Pistol. Puedes farmear tantos grunts como quieras. ¿Quién más está? ¿No hay nadie más aquí? ¿Más grunts? Ya casi tengo mi titán. Hello. Y tú estás fuera. Ok, mi titán está listo. Ahora tengo que encontrar un lugar seguro para llamarlo. ¡Oh! Ok. ¿Cómo es que no vi a ese titán? Anyways, estamos cargados y listos. Y. de nuevo. Ah, me encanta ese sonido. Por cierto, estamos utilizando al Running. Es uno de los titanes más rápidos en el juego. Y es para mí el cazateador de titanes. Si lo puedes utilizar bien con flanqueos. Y utilizando esta espada, así que Monarch, Monarch, vete. Ok, son dos contra uno, eso no es justo. Vamos. Y. ok. El titán está fuera. Oh. Oh, oh ven aquí. Eso es. No más cohetes. O oh, alguien más ahí. Monarch, quédate quieto. Y no vas a escapar. Esto es lo que me encanta de Running. Su versatilidad, su rapidez. Es fácil de manejar y es fácil de tener una increíble, increíble partida con él. Ah, oh, fuck it. Woo. Eso es una muy mala idea. No sé, pero... Oh, hay un piloto ahí. Alguien detrás... Ahí. Vi un piloto. Oh, ahí estás. Larguémonos de aquí. Uy, uh, ese titán está a punto de caer. Pero yo también, así que huyamos de aquí. Vamos, fuera, fuera. Que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí. Ah, oh, el tipo se fue. Eso, que okay, son aliados. Estamos muy cerca de alcanzarlos. Jugador, y, okay, dame esa batería. Dame esa batería de Ion. Una vez más, una vez más. Ya casi tenemos a nuestro titán de nuevo Y tenemos a nuestro titán ¿A dónde crees que vas? ¡Uh! ¡Oh! Mi titán estaba enfrente Ok, el tipo saltó enfrente de tres titanes Era muy valiente o muy idiota Oh, ok um, uh, ¿Estoy en la Matrix? ¿Hola? ¿Es esto la lag? ¿Lag? ¿Me van a sacar de la partida? Uh Ok Mi esta está a punto de morir ¿Qué de...? No ¿Mate a alguien? Ok Larguémonos de aquí Creo que pise a alguien en el al momento de salir Tienes, ok, eso fue lo más idiota Que he hecho en todo el día, ¿Cómo? por qué salté enfrente de él, ok Soy muy malo En esto, ok, no fue la mejor de las partidas Estuvo cerrada, estuvo cerrada Siento que tengo un buen presentimiento, esto Pudo haber sido solamente un calentamiento Pero lamentablemente no lo logramos en esta partida Quizás la siguiente Tengo que salir de aquí Y, bueno, pues Aquí están todos mis compañeros Que no me van a dejar morir, claro Y, ok, eso es un Larguémonos de aquí, larguémonos de aquí Ya, vayamos a la nave Ok, eso es muy, muy mala idea Hay tres titanes destrozando la nave ¿Por qué salté dentro? Ok Sí Ese, Ahí va mi cuerpo Sí, no muy buena idea 8 muertes en segundo lugar pero no ganamos la partida Así que esto por ahora no es un logro desbloqueado Será quizás la siguiente partida Ok, intentémoslo una vez más Tenemos un nuevo mapa y una nueva oportunidad para hacerlo Hice unos pequeños cambios en mis armas Así que ojalá esto ayude un poco más Pero digamos que la pasada solo fue un calentamiento Eso no pasó y no hablemos de ello Oh, de hecho esta partida ya está empezada Tenemos algo de desventaja al 9-0 Así que, tratamos de poner nuestra parte con el equipo Y, oh, aquí viene, ¿a viene? Ah, Se fue Tengo que Alcanzarlo antes de que flanquee mis, mis compañeros Los cuales ni siquiera lo han notado Sigue Sigue, oh, oh, ok Hellspawn, ok Hellspawn, haciendo honor a su nombre Campeando el, el spawn uh, Ok, volvamos ahí Muchos de mis amigos ahí, muchos de mis compañeros ahí, así que vamos. Y... ¿En serio? Por segunda vez. Ok. Uh, tú estás fuera. Oh, ok, creo que alguien está ahí. Entra, entra, entra. Uh, lo Ahí estás. Y... Lo volví a herir. Y, ok. ¿Qué, ¿Qué es esto? Oh, cierto. la granada de gravedad. Ouch. Definitivamente esto no está yendo como planeé. Volvamos una vez más. Sé que esta vez será un poco diferente. ¡Ok! Siento, como que hoy no es mi día de suerte. Literalmente no tengo ni una sola muerte. Ok, esto es, no es, es mentira, tengo dos. Ok, Hellspawn, Hellspawn. Esta es solo mi segunda muerte. Seguimos perdiendo por un, un buen de, de puntos. Uh, ok, uh, Hellspawn. Ok, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy vivo. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Esa es una granada? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Y Hellspawn, si no me equivoco, estaba de este lado Donde apenas lo iba a ver entrar Ok Kobe. Ah. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cuántas veces este tipo me ha matado ya? Ok, se ve que Tomaré la otra ruta Y... Oh Hello y estás muerto. Creo que todo estaría bien siempre y cuando evite a Heospawn. Ok, ya tenemos la Smart Pistol. Vamos a ver si podemos flanquearlos por la espalda. Ah, uh, oh no, es una torreta. Ok, ok, ok, ok. Escóndete, escóndete, escóndete, escóndete. Me vio. Creo que no me vio. Y estás fuera. Creo que esa es una mala idea, esto es una muy mala idea Esto es una mal... no es una mala idea, Sí es una mala idea Por lo menos esta vez no fue Hellspawn Ok, ya tenemos al titán, así que... Aprovechemos, seguimos perdiendo por mucho Y el reto no está a nuestro favor Pero aquí vamos, ok hay un titán enemigo al frente Y también hay un pequeño piloto aquí ¡Eso es! ¡Hail ¿Sporch? ¿Sporch? Ah... Ok. El... Tienes que aprender a respetar a Sporch. No te puedes acercar tan fácilmente a él. O oh, te va a terminar... Oh, ok. Pero no te voy a dejar escapar. Ah, amo esta eliminación. ¡Amo! ¿Fun? Este Vamos Ok, tengo mucho daño, mucho daño mucho espada ah, Ok, hay que llevarlo a la esquina A destruido frente de él Escape Y Un solo tiro, un solo tiro, se lo tiró Y está fuera Hola, vengo al Eso Esos uno y esos dos Eso fue una triple muerte y aún así seguimos perdiendo. Equipo, necesito que hagan algo de trabajo aquí. No puedo hacer todo solo. Ah, tenemos los Smart Pistols de nuevo. Ok. Vayamos a cazar a los Necesito a mi titán de nuevo. Ah, uh. Pero también hay un titán, así que necesito retroceder. Oh, ok, ok, aquí hay otro. Ok. Dos paradas, de Scorch pero ya tenemos a nuestro titán. Ah, Vamos perdiendo por alrededor de 80 puntos Uh, alguien acaba de hacer algo Eso es lo que amo de running, es tan fácil moverte de un lado al otro ah, ¿Por qué todos mis compañeros están aquí? Okay. Hellspun se acaba de suicidar Lo siento Jack Lo siento Con permiso Pasando. Uh Vamos está, está en automático Ok, es que fuiste el peor momento para entrar a tu titán Larguémonos de aquí Sigamos cazando ¿En serio? Jack, no eres muy listo, ¿verdad? Claro que sí ¡Quítate! Vayamos por el flanqueo por alguien en la, la retaguardia. de guardia. Ah, No hay nadie Hay alguien aquí Oh, hay, hay, hay Y yeah, detrás de mí. ah, ok Matemos a esos pequeños Soldaditos en la forma más brutal Que encontremos sí, Hola y Hellsport. no, esto no se siente justo Si no te estás moviendo no es divertido Scorch Aléjate Hagamos esto. Uh, ¡Oh! oh. Ese es de que nuevo. Ah, ok. Y, y ya dimos la vuelta a la, al marcador. Solamente tenemos que terminar antes de que nos vuelvan a alcanzar. Pero tengo un buen presentimiento de esto. Con eso limpiamos aquí. Y parece que hay más, más amigos uh esos fueron cuatro en un solo golpe Ey, tengo un amigo, un amigo running ¿Vienes? Uy, ¿te quitaron tu batería? Toda tuya Hellspawn No estás en tu día, Hellspawn Ah, voy la torreta Arriba de aquí Tengo mucho daño Ah no me conviene entrar en batalla ahora mismo ¿Qué ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese titán casi me aplasta! Y... Pues, ¡Larguémonos! Ah, necesito tumbar el titán No, espera, alguien viene Alguien viene, alguien viene ¡Te vi? Siento que somos El, el Hellspawn de Injustice Realmente hemos estado asesinando Una y otra y otra vez No, espera, tiene alguien trepado encima, no puedo. Ah, uh, Kobe. Uh, eliminación de titán. Ven aquí. Oh, oh, ok. No, no al otro. Al otro titán que estaba detrás de mí. Reaper, déjate. Ok, ok. Me salvó. Me salvó la invisibilidad. No puedo creer que mi derecho haya funcionado Y... ¡Oh! ¿En serio que un titán en automático Me acaba de matar? Ok, te lo buscaste Voy por ti Ahí estás Y... Ok, alguien se me adelantó Ah, ese es un Reaper Hay alguien detrás de mí ¿En serio no me ves? Este no tiene ¿Cómo es que no puedes ver a un titán del tamaño de un titán Titanfall? En serio uh, ¡No! Espera, espera, ¿qué? Um, ¿Hola? ¿Hola? Uh, ¡Maldita luck! <risa> ok trabajo, Seguimos aquí pero no sé exactamente qué acaba de pasar. Pero acabamos de ganar. Acabamos de ganar con 21 eliminaciones. Siendo el primer lugar de la partida. No solamente de mi equipo. Sino equipo en general. Y necesito inyectar antes de morir aquí. Uh, y sí. Básicamente eso es un logro desbloqueado para mí. Vamos, vamos, dame una más. Dame una más. Dame una más. Dame una más. Solo muerto Eso es. Terminamos con 22 muertes. terminamos esta partida Creo que hicimos inclusive el doble De lo que hizo el, el segundo lugar Así que estuvimos muy muy lejos de todos Espero que este todo no voltee Creo que no me visto. ¿no? Ah, ok Mejor se lo voy a ir Creo que Eso es todo Uh. O oh, escaparon Ok, no importa Bueno chicos, lo logramos lo logramos en la segunda partida Logramos en el primer lugar uh, Con 21 eliminaciones 4 eliminaciones de titán Hicimos el primer lugar, no solamente de nuestro equipo Sino de la partida entera Así que eso creo que eso es un, bastante, un buen logro Por el día de hoy Y bueno chicos, déjenme en los comentarios qué les ha parecido eh, esta... Esta serie y por lo general no suelo hacer videos en, la, en like, commentary porque me suelo Concentrar mucho en la acción así que lo traté de hacer Un poco más relajado esta vez Así que ustedes díganme chicos cuál creen que sea el, eh, Un buen juego para un siguiente Un siguiente reto y yo Los dejo con este pequeño montaje de Buenos momentos que he tenido eh, en Titanfall, espero lo disfruten Muchísimas gracias por todo chicos, ya saben que Si les gusta esta clase de contenido díganmelo No olviden dejar su like, yo los dejo Soy Luis de Freak, bye bye en espera del despliegue de Titán. ¡Puedo hacerlo mejor! así Let's <laughs>